el jefe de allí, de ahí, de, ahí, de entró entonces cuando entró entró con la pistola en la mano y una vez le tiró a al a muchacho al a, a, a, a, a delincuente él le tiró de una vez pero el muchacho parece que tenía un chaleco antibala en entonces ahí yo me tiré para pa el piso y yo no vi las otras cosas que pasaron entonces yo no me escuchaba era tiro y tiro y tiro y tiro entonces cuando se pararon se paró el tiroteo yo pude salir me fui nos fuimos a el tío mío yo y la mujer mía para para pa la casa de, de donde vive el tío mío y de ahí no nos quedamos muy adentro y no volvimos a salir más yo no vi más, más nada Aproximo. amigo mío nosotros no ella la mamá me decía que bajara la música que no la tuviera muy alta y eso para que lo, los vecinos no nos llamaban la atención a él. y y lo que yo pienso que el policía no podía entrar ahí de esa forma, eh, tirando tiros de una vez, así como estaba, como estaba ese negocio lleno de gente, no podía actuar así, eso es lo que yo pienso, que eso tuvo mal por ahí.